Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar viendo este video que acaba de salir hace unos 30 minutos, más o menos, para que tengan una idea, o sea, está fresquito, fresquito la, las nuevas novedades y tiene que ver con que regresan las batallas clasificatorias, bien las ranked. Vamos a meternos en el video que es cortito, dura 4 minutos, vamos a hacer un poquito un análisis rapidito para que veamos de qué va, de qué va a ir esta nueva etapa de batallas clasificatorias y... Vamos a darle. Las batallas clasificatorias se han vuelto. La primera temporada comienza el 28 de octubre, encontrarás muchas novedades. Durante tres semanas podrás luchar en vehículos de nivel 10 y completar la aventura de la clasificación para alcanzar las divisiones y las ligas donde los mejores jugadores ganarán grandes recompensas. A ver los detalles. En la nueva temporada, vamos a ver, se usará un nuevo sistema de progreso, ¿bien? Ok, se implementarán una fase de clasificación y tres divisiones. O sea, clasificación, división 1, 2 y 3. Para completar la fase, la fase de clasificación, solo tienes que terminar 20 batallas. O sea, luego de 20 batallas, terminas la clasificación. Se tendrán en cuenta las derrotas y las victorias. Luego, bueno, vienen las divisiones después de la clasificación, que comenzarán en la tercera división. Es como el fútbol, digamos, ¿no? Empezás una clasificación, después entras a la tercera, a la segunda y después ya estás en la primera, en la más top. Las divisiones representan tu nivel de progreso de rango de 0 a 10. Tras alcanzar el rango final, pasarás a la siguiente división. Es como que vas escalando, digamos, ¿no? Donde el progreso comenzará desde cero. Aumentamos la cantidad total de rangos. Ok. Hay más rangos, pero redujimos los galones necesarios para alcanzar los distintos rangos. O sea, hay más rangos, pero va a ser más sencillo. No sé, más o menos supongo, por lo que dice acá. Eh, alcanzar los diferentes eh, rangos, ¿no? También volverán los rangos permanentes y protegidos. Ahora, el rango 0 de cada división es permanente. Así como los rangos 4 y 7 de la tercera división. O sea, supongo que querrá decir que no podés descender de ahí, supongo. ¿Tendrá que ver con eso? No estoy seguro. El rango 5 en la segunda y el rango 6 en la primera. El rango 8 de la segunda división también estará protegido. Los escudos protegerán tu galón. Aún si no estás entre los mejores 5 jugadores del equipo perdedor por experiencia. Okay. Va a haber eh, batallas bonificadas. Funcionan de forma similar a la experiencia adicional. Recibida por la primera victoria del día, o sea, el por dos, ¿no? Pero se aplican a los galones. Las batallas bonificadas se aplican si el jugador ganó galones en batalla. Pero los galones son los chevrons, los que no, se denominan chevrons, o chevrons. Esto significa que un jugador exitoso obtendrá dos galones en vez de uno. Cada vez un por dos, básicamente. Como si fuera un por dos de experiencia. O cuatro en vez de dos. Si ganaste dos, ganas cuatro. Eh, los jugadores recibirán batallas bonificadas según su rendimiento al pasar a las nuevas divisiones y según la cantidad de galones ganados durante la calificación. O sea que la calificación esta que dijimos de 20 batallas va a ser importante. Recibirás batallas eh, bonificadas siempre que avances a una nueva división y al completar todas las divisiones para avanzar a una nueva liga. Ok, perfecto. Tras completar la calificación, o sea, lo que dijimos de 20 batallas y las tres divisiones, avanzarás a una de las tres ligas. Los jugadores se distribuirán en las ligas usando el siguiente principio. Ahí va, vamos a lo, a lo jugoso, digamos. El mejor 20% estará en la liga de oro. Difícil estar ahí, ¿no? El siguiente 30% estará en la liga de plata. Y el 50% estará en la de bronce. O sea, tenemos... Calificación. Tres eh, etapas. Y después de ahí pasamos a bronce, plata, oro. Uf. Pero hay excepciones. En la primera temporada estarán los corredores. ¿Eh? Los corredores. Se recompensará a los jugadores que hayan completado la clasificación. Y las tres divisiones más rápido que los demás. Sin importar. O sea que hay que. Hay que jugar, hay que darle. Eh, sin importar su rendimiento obtendrán las mismas recompensas. ¿Para, para, para? ¿Cómo? ¿Cómo? Se recompensará a los jugadores que hayan completado la clasificación y las tres divisiones, o sea, todo lo que dijimos, más rápido que lo demás, sin importar su rendimiento, o sea, no importa que haya jugado bien para, para el tuje, obtendrán las mismas recompensas ah, okay. que los jugadores de la Liga de Oro. ¡Wow, chabón, resarpado! O sea que si terminás la clasificación, repito. Termina la clasificación y las tres etapas siguientes, eh, estás entre los primeros que terminan, no especifica bien acá el número, eh, pero vas a, vas a recibir lo mismo eh, que reciben los jugadores de la Liga de Oro. La experiencia de rol es otra función nueva e importante, esto lo habíamos escuchado ya. Reemplazará la experiencia que antes se conseguía en combates activos. A cada vehículo de nivel 10 se le asignará un rol específico para la batalla el rol coincide con un grupo de acciones específicas los jugadores obtendrán más experiencia llevando a cabo dichas acciones por ejemplo, el rol defensor este rol pertenece a los tanques super pesados estos tanques deberían atravesar las líneas enemigas o rechazar a los rivales okay. sus acciones, mirá el mouse eh, sus acciones de rol son las de bloquear daño luchar cara a cara contra los rivales e infligir daño desde una distancia menor a 300 metros. Me parece perfecto, boludo. Porque si no yo agarro, ¿no? Empiezo las ranqueadas no sé qué. Dejo que los demás avancen. Yo agarro mi mouse. Bueno, el mouse no será el mejor ejemplo, pero bueno. Suponte que agarro un 705A o lo que sea, un pesado, de nivel 10. Y te pones a campear desde la otra punta del mapa mientras están todos tus, tus compañeros. Y antes, digamos, eso tenía un cierto mérito. O sea, ganabas experiencia. Pero hoy en día no. Tenés que hacer... Infligir daño eh, como defensor, por un pesado, no estamos hablando. Con lo cual tenés que hacer daño de una distancia menor a 300 metros y bloquear daño eh, y, y, cometer, y hacer daño. Los representantes típicos de este rol son el claro, el 705, el mouse. Otro buen ejemplo es el de explorador con orugas. Este es el rol de los ligeros clásicos, con un buen rango de visión y ocultamiento. Okay. Su objetivo principal es divisar enemigos O sea, cotear Y cazar a los tanques solitarios Bien de sus acciones de rol se incluyen las siguientes Detectar por, por primera vez a los enemigos Me trabé un poquito Ayudar a los aliados a dañar a los rivales detectándolos Mientras ellos están ocultos Ok e infligir daño a los vehículos detectados bueno, está bien. los flores típicos son el t la el amx y el Sheridan, por ejemplo. ok podrás descubrir más sobre el sistema de experiencia de rol en el artículo dedicado de nuestro portal ahora hablemos sobre las recompensas bueno, acá se viene la parte linda, ¿no? recompensas de temporadas bueno, créditos, oro días de cuenta premium de World of Tanks objetos valiosos del juego y estilos e insignias desde esta temporada los jugadores deberán confirmar los estilos y las insignias obtenidos para alcanzar una liga esto significa que no los tendrán para siempre sino hasta que se calculen los resultados de la siguiente temporada los estilos y las insignias se podrán aplicar para demostrar los logros actuales sin embargo los jugadores ahora tendrán que confirmar su términos. La recompensa final es el Kampfwagen 50T, un tanque mediano alemán de nivel 9. nivel 9. Será una recompensa exclusiva de las batallas clasificatorias. Es un vehículo bien blindado y maniobrable, con un diseño atípico para la rama alemana. Sí. Sí. Oh, bueno, lucha en las batallas clasificatorias, se supera a todos tus amigos, bla, bla, bla. Bueno, amigos, esto ha sido un resumen, más o menos, de lo que se viene ahora con las batallas clasificatorias. Eh, la verdad que pintan, pintan bien, ¿no? Me parece. Pareciera que van a estar buenas. Así que, bueno, no se la pierdan. Fíjense de, de jugarlas, obviamente. Va a estar bastante entretenido. No me quiero hacer más... Eh, no quiero estirar más el video, no me quiero hacer más extenso en este... En este dedito porque era un pequeño resumen nada más. Así que bueno, amiguitos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chau, chau.